¿Sabías que puedes ganar dinero a través de internet ayudando a otras personas a vender online? Aunque no tengas experiencia, ahí te va. Los números son muy simples. Durante el 2020, en países como España, el 70% de la población realizó compras por internet. O hablemos de Latinoamérica, donde el comercio y electrónico crece a una tasa anual de 16.6%. ¿O qué tal México, que crecerá sus ventas por Internet un 18.3% durante el 2021? Quizá no lo habías pensado, pero la mayoría de los negocios se están trasladando al mundo online y van a necesitar personas que se encarguen de ayudarles a lanzar sus productos al mundo digital. ¡Es un mercado gigantesco! ¿Te imaginas dedicarte a eso? Quizás hace unos años se veía muy lejano o hasta fuera de la realidad, pero bajo las circunstancias actuales se ha convertido en, en algo alcanzable, incluso necesario. Y es por eso que quiero hacerte una invitación muy especial. La invitación es para el desafío 1 en 7, un evento 100% online y gratuito donde aprenderás las bases, el paso a paso a seguir para ayudar a otras a comenzar un negocio digital desde cero o escalar el que ya tienen. Da clic en el botón y regístrate ahora. 2021 aún puede ser el año para despegar, especialmente si tienes un paso a paso. Clic y suscríbete.